El nombrado Raúl Saviñón se quejó este martes de las autoridades policiales que según él no hacen los esfuerzos para apresar a los asesinos de su hijo Raúl Saviñón de Asa, Asesinado por encapuchados el pasado mes de junio en un hecho ocurrido en el sector El Madrigal de esta ciudad de San Francisco de Macorís Ese ya el caso y el magistrado tiene el caso como atado, como no sé si está atado con el caso la policía baja a los delincuentes aquí presos y ellos los, y él los suelta de ahí mismo. Yo sé, pero tengo que decirle a mi nombre, porque no me matan a mí también, yo lo sé. No, el magistrado que tiene caso un Tacao, y aquí, el magistrado, de ahí mismo y lo suelta. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.